Bueno, buenas tardes. Eh, gracias a, a todas las que nos estáis siguiendo eh, de manera online. Tenemos el gusto de presentaros a Andrés Arauz, que es, que es candidato por Unión por la Esperanza a la, a la presidencia de Ecuador. No solo es político, no solo ha sido ministro de, de talento y conocimiento con la, en la era de, de Rafael Correa, también ha sido miembro del, del Banco de del Banco de, de, de Central de Ecuador y a, además es uno de los mayores especialistas en, en la relación que tienen las tecnologías de la información y las tecnologías de extracción de datos al fin y al cabo con, con la arquitectura financiera global, eh, ya nos contará pero bueno, ha llevado todo a, a cabo una serie de iniciativas de software libre, de conexión entre utilizar con el Banco Central de Ecuador eh, APIs abiertas para desarrollar de todo tipo de innovaciones locales, y bueno, creo que nos va a dar una, una conferencia sobre la geografía política del dinero, las resistencias, donde el terreno en el que se luchan, y, y las alternativas. Andrés, todo tuyo y, y muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, Kaize Un gusto poder compartir con todos ustedes eh, en este espacio de formación, de aprendizaje, de debate, de discusión sobre la dinámica en la cual vivimos en el siglo XXI, ¿no? una dinámica absolutamente dominada por el capital financiero eh, y una dinámica absolutamente dominada por las grandes tecnológicas. Eh, creo que la intersección entre esos dos puntos es crucial, que los podamos entender y dimensionar no solo en la gran dimensión eh, eh, de carácter teórico sino en los instrumentos puntuales de cómo se vinculan entre ellos eh, tengo las pantallas congeladas no sé si me confirman que me pueden escuchar confirmado, te escuchan perfectamente Andrés ah, perdón, gracias bueno, entonces continúo eh, con la exposición eh, voy a compartir pantalla eh, Muy bien, entonces eh, estamos viendo en, en la pantalla la presentación eh, sobre la geopolítica o geografía política de los datos del dinero. Vamos a hablar de un par de historias para poder entender esto de mejor manera. En primer lugar eh, quisiera eh, referirme a un aspecto muy importante eh, como es el sistema del Buró eh, de crédito de los datos crediticios. Eh, estamos hablando de que en el inicio mismo de la operación de la banca habían eh, eh, mecanismos a través de los cuales eh, los banqueros compartían información sobre a quién podían prestar un uh, eh, dinero, a quién podían prestar dinero. Eh, la palabra crédito eh, viene del latín eh, credere, que quiere decir eh, creer. En definitiva, eh, fe, confianza. Yo creo en ti. Por lo tanto, te doy crédito, te doy confianza, eh, te confío. Y es eh, la confianza, el crédito, eh, lo más importante en la relación entre el prestamista y el eh, prestatario. Por esta razón, y perdónenme, no sé por qué no, no se está proyectando, creo que tengo un problema de, de conexión, estoy... Fuera de la ciudad de Quito. Eh, no logra proyectarse la lámina, eh, pero eh, voy, a, voy a continuar por eh, salvaguardar su, su tiempo. El, eh, el crédito, insisto, eh, tiene como fundamento la, la creencia, la fe de que va a poder repagar ese dinero en el tiempo. Y los banqueros, para poder definir a quién iban a prestar, necesitaban compartir información. El nacimiento de los primeros burós de crédito fue a partir de agentes de inteligencia de carácter privado que iban a husmear la vida de los deudores para saber si esa persona era creíble, si es que tenía un buen trabajo, si es que se comportaba bien con su familia, si es que actuaba adecuadamente en la sociedad, y por ende eh, era sujeto de crédito porque tengo aquí la foto de Abraham Lincoln porque Lincoln antes de llegar a ser presidente de los Estados Unidos uno de sus primeros trabajos fue ser eh, agente de un buró de crédito era un espía que hacía inteligencia sobre los deudores sobre quienes podían ser sujetos de crédito y él reportaba esa información a una cámara de datos centralizada que tenía expedientes sobre los deudores, en esa época manejada privada y sin regulación alguna, y esa información se compartía entre los bancos para saber si la persona que iban a prestar podía ser una persona eh, con la cual podían compartir eh, o, o confiar para otorgarle crédito. Abraham Lincoln trabajó en una empresa que hoy es Equifax. Equifax. Es la empresa que administra la mayor cantidad de información crediticia de los deudores del sistema financiero a nivel mundial. Es una empresa estadounidense que, por cierto, tiene mucho apoyo del gobierno estadounidense, como lo vamos a ver más adelante, y que ahora tiene modelos de inteligencia artificial con los datos crediticios, el comportamiento financiero de los ciudadanos alrededor del mundo, de las empresas alrededor del mundo. Concentra tal cantidad de información que han derivado en varias patentes que están registradas en principalmente en los Estados Unidos y otros países del mundo, a través de los cuales ellos eh, administran eh, la información personal del crédito, de las relaciones financieras de los ciudadanos y permiten pues eh, apalancarse financieros, de seguros, comportamiento, y cada vez más entran en, en nuevos ámbitos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero eh, eh, comunicar con esta lámina? Es que la información de los datos crediticios siempre estuvo vinculado a la inteligencia, a la agregación de datos para tener eh, más información para la banca, para los eh, bancos, ¿no? Entonces, eh, esto es un aspecto muy importante de entender la sociedad moderna en su relación entre el crédito, la confianza, la información requerida para que el, el sistema financiero pueda continuar su eh, proceso de, de expansión, multiplicación. Ahora, esto es muy importante porque aquí está el, el nivel más granular de lo que compone la eh, riqueza patrimonial del de sistema financiero, que es los préstamos que todos les debemos. ¿ya? Avanzamos. Eh, el mundo del registro de datos crediticios ha evolucionado de tal manera que cada vez se ha ido automatizando más. Y aquí ustedes pueden ver una captura de pantalla del sistema de eh, social credit, de crédito social de China. El social credit del crédito social de China no solo recoge el comportamiento crediticio, que obviamente es importante... En el sentido de que mencionado, sino que cada vez más recoge otro tipo de comportamientos, su comportamiento a nivel de su red social, su comportamiento a nivel de el uso el, de los servicios públicos, sus antecedentes de comportamiento criminal o penal y otros que cada vez se siguen incorporando en la mega base de datos que administra el social credit del el, el gobierno chino y que por cierto, no es eh, un ente divorciado del Banco Central de China. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que el social credit, que incluye el comportamiento financiero y no financiero, en últimas está regulado por el Banco Central de China. Esto es importante para que entendamos el rol que cumple eh, el aparato financiero en ir modelando y orientando los comportamientos de la sociedad Aquí ustedes pueden ver cómo el sistema de social credit genera también una especie de puntaje de comportamiento social que a su vez permite que los usuarios, los ciudadanos, puedan acceder o no a otros servicios públicos o privados. Eh, podemos tener ciudadanos que se comportan bien, ciudadanos que se comportan mal, y esto es cómo se está eh, evolucionando el sistema de, de registro de datos a nivel mundial, no solo en China. Eh, y obviamente esto es eh, importante, ¿no? Eh, tenemos que estar eh, muy alertas ante este tipo de situaciones. Ahora, en el Ecuador tuvimos una política pública para que el registro de datos eh, crediticios pueda ser no un instrumento mercantil utilizado por eh, el servicio financiero y provisto por privados, sino que pueda convertirse en un bien común con regulación social y que pueda hacer un aporte no solo para la gran banca, sino para toda la ciudadanía. Centralizando los datos, eh, obviamente cuidando la, eh, los derechos de intimidad y privacidad, pero convirtiéndolo en un bien público, en una infraestructura pública al servicio de todos. ¿Y qué pasó? Cuando el gobierno del Ecuador aprobó una ley para, si es que ustedes quieren, nacionalizar el sistema de registros de datos crediticios, que antes estaba en una empresa privada, pues el gobierno de los Estados Unidos, a través de la oficina del presidente de los Estados Unidos, específicamente el USTR, eh, envió una comunicación a el Estado ecuatoriano diciendo que no se podía proceder así porque se estarían violando tratados internacionales eh, y que los privados debían preservar la competencia de administrar datos privados de los ciudadanos. Esto evidentemente estaba dirigido para preservar la posición monopólica que tiene y que tenía Equifax en el Ecuador. Aquí podemos ver nuevamente la intersección entre la, los datos, las políticas públicas, los proveedores privados y financieros y el rol del gobierno de los Estados Unidos. Una demostración clara de la geopolítica de los datos financieros eh, que tenemos los ciudadanos como son administrados por prestadores privados auspiciados y eh, apoyados por el gobierno estadounidense. Equifax es una empresa que tiene básicamente el dominio del mercado de los datos crediticios en toda América Latina y una participación muy importante en los propios Estados Unidos. Muchos recordarán la gran eh, filtración de información de los datos de, de Equifax que fue pues, vendida y multiplicada en muchos eh, mercados negros o mercados paralelos de datos a nivel mundial, ¿no? Ese es un aspecto eh, muy importante. Ahora quisiera pasar a otro elemento, no solo los datos del crédito, que al final es una relación social, sino a los datos del dinero. Y aquí les comparto una imagen... Eh, que es eh, la imagen de, eh, la primer, del nacimiento de la contabilidad en el planeta, ¿ya? Esta es una foto de contadores, de los primeros contadores que existieron en la humanidad, eh, eh, por lo menos en el mundo occidental, en Venecia. La contabilidad fue inventada en Venecia por los italianos, por matemáticos, por los primeros financieros, y ellos fueron eh, quienes eh, dieron nacimiento a la contabilidad de partida doble. Es decir, registrar un crédito y un débito. Este nacimiento de la contabilidad fue fundamental para que podamos tener el dinero moderno de hoy. El dinero que existe en la virtualidad, el dinero que existe en los libros contables. Eh, cuando en Venecia se inventaron la contabilidad de partida doble, es decir, recibir un depósito y generar a su vez eh, una obligación de parte y parte, por ejemplo, un ciudadano hace un depósito en un banco, es a la vez un activo del de ciudadano y es un pasivo del banco. Desde la perspectiva del banco, ahora el dinero que ahora está en sus bóvedas es un activo del banco pero tiene un pasivo, es decir, una obligación con el ciudadano que realizó el depósito. Este principio de partida doble es fundamental para entender el nacimiento del dinero moderno. Miren, por ejemplo, si yo no hubiese hecho ese depósito en el banco, pues solo existiría, digamos que un euro de mi dinero y se acabó. En el momento que yo lo deposito en el banco, yo registro mi contabilidad, que tengo un euro en el banco, pero ahora también el banco en su contabilidad tiene un euro físico. Es decir, ¿acaso hay ahora dos euros en economía? Pues sí, hay dos euros registrados en la contabilidad, tanto del banco como de mi persona. La, la contabilidad de partida doble es el instrumento que viabiliza la creación de dinero en nuestra sociedad moderna. Luego de que la contabilidad fue inventada en Venecia, fue perfeccionada por eh, la familia Medici en Florencia, también en Italia. Y a través de los Medici, exportada esa tecnología contable al resto de Europa y, consecuentemente, al resto del mundo. En donde más éxito tuvo eh, fue también en Holanda, específicamente en Ámsterdam. La foto que ustedes pueden ver ahí es eh, una imagen, de lo que fue el Banco de Ámsterdam, el primer banco de bancos, el primer banco central, si es que ustedes quieren, el primer banco común en donde distintas instituciones financieras permitían el intercambio de dinero entre bancos luego del nacimiento del Banco de Ámsterdam, se diseñaron otros mecanismos en eh, eh, otras partes de, del planeta, de Europa especialmente, que permitieron las transacciones de una parte de Europa a otras, mediadas por un ente común, un ente central, en este caso el Banco de Ámsterdam. Ahora, como ustedes se pueden imaginar, en el Banco de Ámsterdam y en la ciudad de Ámsterdam, quienes más... Eh, realizaban transacciones, a su vez tenían más información de lo que ocurría. Porque si tú puedes ver que hay una transacción entre Italia y Hamburgo, mediada por el Banco de Ámsterdam, pues tú puedes saber que hay un flujo de comercio y tú sabes que ahí está ocurriendo algo. Y esa información se convierte en un instrumento de poder, porque la información es poder y permite, si es que actúas sobre esa información, puedes generar más eh, oportunidades financieras. Tanto así que esta institución del Banco de Ámsterdam permitió que Ámsterdam se convierta en el primer hub financiero internacional hace 300 años y hasta ahora sigue siendo un lugar central eh, de las finanzas internacionales. Esa es otra dimensión de la geopolítica del dinero, el que concentra la información eh, de las transacciones es el que tiene más poder alrededor de eh, cómo fluye el dinero y si actúa sobre aquello, pues puede incidir. Yo quisiera hacer una breve aplicación teórica de lo que es un sistema de pagos. Cuando nosotros hacemos una transacción en el sistema bancario, tú te metes a tu página web de tu banco, ordenas una transacción y si la operación es en un banco distinto, pues tiene que pasar a través de un banco corresponsal ese banco corresponsal, la sociedad moderna ha definido que sea el banco central. En muchos casos, se ha ido privatizando el rol de los bancos centrales para que el banco corresponsal más bien sea un ente privado. Y generalmente el banco eh, corresponsal con más influencia a nivel planetario es la Reserva Federal de los Estados Unidos. Si es que queremos hacer una transacción de eh, Perú a eh, Japón, lo más probable es que ese dinero fluya a través de una cadena de pagos de un banco privado estadounidense, de la Reserva Federal, de otro banco privado estadounidense, de un banco japonés y finalmente a la cuenta de la persona que va a recibir esa transacción. La entidad que está en el cúspide de esa pirámide es la que tiene más acceso a la información, tiene no solo la, el poder de la información, sino que tiene el poder de detener la transacción, si es que así lo considera. Por lo tanto, consideramos que el, la cúspide de la pirámide ejerce el control sobre ese sistema de pagos. Ahora, la mensajería a través de la cual se comunica esa transacción ha ido variando en el tiempo. Desde un mensaje oral hasta un mensaje escrito y registrado en un libro, ahora, tenemos mensajería estandarizada, mensajería estandarizada que muchas veces es reglada por los bancos centrales nacionales cuando la transacción es doméstica, o mensajería internacional estandarizada por el sistema SWIFT cuando es una transacción internacional. ¿Qué nos dice esto? Que la información, los datos de todas las transacciones internacionales que pasan a través del sistema SWIFT también le otorgan un poder político sobre la base de la información, a ese sistema. Swift es una cooperativa que pertenece a varios bancos, los bancos más grandes del planeta, y que está constituida en Bélgica. Por ende, sujeta a la legislación de la Unión Europea. ¿Qué es lo que pasó en el año 2007? Luego de una importante presión del gobierno de los Estados Unidos a la empresa Swift, la Unión Europea emitió una directiva que permite que Swift, una empresa europea, comparta todos los datos, no solo de los europeos, sino de todo el mundo, a el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Esta información ni siquiera tienen los gobiernos europeos, pero sí lo tiene el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Es decir, aquí hay una clara violación a los derechos de intimidad, privacidad, etcétera, personales, que incluso entraría en contradicción con la Directiva Europea, pero la información es compartida con un solo país. ¿Por qué no se emite una directiva para que cada gobierno del mundo pueda acceder a esta información? Por el poder geopolítico en el control del dinero, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver cómo eh, la información que pertenece a muchos ciudadanos, que está supuestamente custodiada por un ente privado en legislación europea, se comparte exclusivamente con el gobierno de los Estados Unidos. Y es que esto es transacciones internacionales, pero también hay transacciones que realizamos nosotros en nuestro día a día a partir de eh, nuestros consumos con tarjetas de débito y tarjetas de crédito. Cada vez es una tecnología más común que utilizamos en el planeta. Pues resulta que el acopio de esta transaccionalidad está controlada por pocos actores a nivel mundial. Y su apuesta es a tratar de reducir el uso del efectivo justamente para copiar esta información, generar un registro eh, transaccional enorme. Google lo llamó eh, la mina de oro. Eh, lo denominaron de, eh, la mina de oro de 500 mil millones de dólares. Eh, y es una oportunidad para que a través de la... Eh, administración de big data, de machine learning, de inteligencia artificial, de los datos del dinero, se puedan generar aún más productos financieros y se pueda profundizar la financialización de lo digital y la digitalización de lo financiero. Es aquí en donde la guerra directamente declarada es en contra del uso del efectivo, ¿no? Lo dicen así, war against cash o eufemísticamente, la alianza Better Than Cash, mejor que el efectivo. ¿Y quiénes están involucrados? Pues las Big Tech, ¿no? este Y las grandes financieras. Es en este punto donde encontramos una coincidencia total, una convergencia entre los intereses de las grandes, eh, eh, de las Big Tech, de las grandes tecnológicas y de las grandes financieras a nivel mundial. ¿Para qué? Pues para jugar con nuestros datos para diseñar productos financieros y no financieros, para establecer un modelo de eh, vigilancia capitalista masiva sobre el comportamiento humano. Y si es que ustedes tienen dudas, pues es suficiente que aunque sepan que eh, al poder eh, realizar trazabilidad, sobre sus movimientos de la tarjeta de débito o de crédito, el lugar en donde le consumen, el tipo de bien que consumen, los montos, la frecuencia, la hora del día, etcétera, ya puedo tener un perfil bastante claro del ciudadano usuario consumidor de esa tarjeta, ¿no? Esta es una preocupación que tenemos los ciudadanos alrededor del mundo porque es administrada por entes privados y, de hecho, en, los, en Canadá, muchos ciudadanos se preocuparon porque eh, la tarjeta Visa tenía sus servidores informáticos en los Estados Unidos. Y es decir, el comportamiento de consumo de los usuarios de tarjetas de crédito y de débito canadienses estaba siendo almacenada en servidores estadounidenses. Y dado que la ley patriota de los Estados Unidos permite que cualquier servidor informático en los Estados Unidos que albergue cualquier tipo de información pueda reportarse al gobierno de Estados Unidos, esto genera una preocupación respecto a la privacidad de ciudadanos canadienses, ¿no? Entonces, eh, aquí nos muestra que en efecto hay información de ciudadanos de otros países del mundo que por la estructura de los data centers de los servidores, por ejemplo, de Visa, de Mastercard, que están en Estados Unidos, pues nuestra información, la de los ciudadanos europeos, la de los ciudadanos ecuatorianos, la de los ciudadanos de la India, de los ciudadanos de Sudáfrica, igual está almacenada en servidores estadounidenses y sujetos a acceso a información por parte del gobierno de los Estados Unidos. Una nueva vinculación entre los datos del dinero y la geopolítica. Esto ha sido, eh, obviamente, una preocupación a nivel mundial, eh, por el rol eh, crítico que cumple la Reserva Federal y los Estados Unidos en los sistemas de pagos y también la dimensión de información respecto a los pagos y las transacciones. Por eso, durante mucho tiempo, Europa y otros países del mundo han planteado diseñar un sistema que no esté sujeto a las sanciones estadounidenses, y aquí podemos ver cómo quizás uno de los casos más recientes o más sonados es el que tiene que ver con Irán, ¿no? Para que la Unión Europea pueda realizar transacciones con Irán, han buscado bypassear o evitar el sistema financiero estadounidense. Una nueva reflexión sobre el rol de la geopolítica en, en los datos del dinero. Ahora, a pesar de todo aquello... SWIFT, eh, las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, etcétera, representan una minoría de todas las transacciones a nivel mundial. Como podemos ver, y comparando las transacciones transfronterizas que se realizan por SWIFT, por ejemplo en Brasil, son 24 millones de transacciones al año. Pero el número de transacciones domésticas entre ciudadanos y bancos dentro de Brasil que muy probablemente se realizan a través del Banco Central de Brasil, son mucho mayores, quizás mil veces más de lo que se recoge en SWIFT. Es este, la verdadera mina de oro, que la que quisieran poder controlar estos grandes administradores de los datos, la Big Tech, y por eso buscan implementar dentro de cada uno de los países los sistemas de eh, eh, administración financiera, por fuera de la dinámica de los bancos centrales y poder acceder a toda esta información. Esto sería realmente una mina de oro en términos de diseño de productos financieros y no financieros para eh, poder seguir pues, eh, digitalizando la, la sociedad y generando oportunidades eh, de lucro. Eh, esto nos muestra la crucial importancia de los sistemas de pago domésticos los que administran los bancos centrales de cada uno de los países de, eh, del planeta, ¿no? Pues, ¿qué ha hecho el Banco Central de China? Eh, ante las iniciativas crecientes de dinero electrónico, como de WeChat, como de eh, Alipay, eh, y para que la información no, no sea administrada exclusivamente por proveedores privados, ha generado una cámara de compensación de datos y de transacciones de dinero para que las transacciones que se realicen entre WeChat y Alipay pues puedan ser registradas en esta cámara y que toda esta información sea supervisada, analizada, centralizada y depositada en el banco central o en este caso en una subsidiaria del banco central que se llama China Next Union Clearing Corp Corporation. Esto permite que efectivamente el Estado, en este caso, pueda acceder a toda esta información y pueda ser utilizada de esa manera. En el mundo han habido otras iniciativas para que los sistemas de pagos domésticos puedan ir reemplazando el efectivo, pero con entes centrales, estatales, públicos, que puedan tener regulación social y mínimamente democrática. Aquí podemos ver distintas iniciativas eh, que se habían llevado a cabo. El Banco de Pagos Internacionales hace un par de años publicó esta de Flor, donde mostraba todo el tipo de instrumentos de dinero, y ustedes pueden ver el Banco de Ámsterdam arriba, eh, pero también pueden ver el dinero electrónico. Y el Banco de Pagos Internacionales, se refiere al dinero electrónico, eh, es la iniciativa ecuatoriana, la iniciativa ecuatoriana de un eh, dinero digital de banca central para que ...que pueda ser utilizada por toda la ciudadanía. Eso era casi un experimento eh, hace cinco o seis años. Hoy es cada vez una iniciativa ya normalizada. Y hace pocas semanas, el propio Banco Central Europeo publicó eh, por primera vez un llamado a consultas a todos los ciudadanos de Europa, eh, convocando a un marco de dinero digital de banca central, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cómo deberían implementarlo? ¿Cómo sería este euro digital? Pues que en el Ecuador ya lo tuvimos entre 2014 y 2018 y que probablemente se retome eh, a partir del de año 2021, eh, si es que el pueblo ecuatoriano nos da su apoyo. Eh, esto eh, es muy importante, insisto, en su momento fue... Eh, la vanguardia ahora ya es parte del debate común en el Ecuador y en el mundo y es importante eh, que lo tomemos en cuenta porque es eh, que la data del dinero pueda ser eh, sujeta a regulación social y pública y pueda ser administrada como infraestructura pública. Cuando desarrollamos la iniciativa de dinero electrónico en el Banco Central no era suficiente para nosotros que exista la tecnología, la transaccionalidad sino que impulsamos que sea una tecnología abierta. Realizamos por primera vez, y probablemente la primera vez en la historia, que un banco central pone una infraestructura tecnológica centralizada a disposición de todo el pueblo. Armamos un hackathon para que los ciudadanos puedan desarrollar aplicativos del uso de la herramienta de dinero electrónico para distintos servicios eh, en la sociedad. Esta iniciativa derivó en la amplia participación de programadores, de informáticos, de gente experta en finanzas, en creatividad, en marketing digital y en marketing convencional, y eh, se desarrollaron muchas iniciativas. Esto contó con el apoyo de muchos auspiciantes que estaban interesados en ver cómo el dinero digital de Banco Central se podía aplicar en otros servicios eh, de, la, de la sociedad, ¿no? Desde el transporte pesado, el transporte liviano, la innovación y la propiedad intelectual de ahí derivada, este, distintas otras iniciativas de servicios que podían apoyar el desarrollo de, de esta tecnología. Fue el primer API que fue democratizado para el uso del pueblo, eh, totalmente abierto, y que tuvo como resultado más de 70 aplicaciones ahí desarrolladas y que obviamente eh, eh, pudieron ser viables, pero tristemente el actual gobierno del Ecuador liderado por Lenín Moreno, eh, al sacrificar este producto y entregárselo a la banca privada, pues finalmente murió y no se avanzó. Eh, este es un ejemplo de lo que se puede hacer para democratizar la tecnología financiera eh, desde una perspectiva de código abierto, desde una perspectiva de datos abiertos, para beneficio de toda la sociedad y no exclusivamente de las grandes tecnológicas o de las grandes financieras del planeta. Quería cerrar en esa nota positiva, esperanzadora, ya que pues eh, no todo eh, implica subordinarse y someterse a las fuerzas del poder geopolítico, sino que sí hay alternativas para que eh, la ciudadanía, el pueblo, el soberano, tenga oportunidades de eh, construir eh, soberanía financiera y soberanía tecnológica, en este caso apalancados en nuestros propios datos y en nuestra propia tecnología financiera. Eh, muchísimas gracias y quedo atento a todas sus observaciones y aportes. Muchas gracias Andrés. Ha sido, los comentarios han dicho que ha sido muy instructivo y que ha sido muy amena la charla. Sí que me gustaría preguntarte, ya has dibujado algunas de las alternativas, pero dado este contexto geopolítico donde sabemos que en el pasado Ecuador para combatir la hegemonía o la influencia de Silicon Valley ha tendido hacia redes como las de Huawei etcétera. ¿Cómo vislumbras la posición actual? ¿Cómo se bascula? ¿Tienen los la alianza de países del sur, especialmente con los países del sur de Europa, con España, posibilidades de plantar mercados alternativos, de impulsar iniciativas internacionales para desmercantilizar algunos de los acuerdos internacionales? ¿Puedes contarnos un poquito cómo ves esta, esta alternativa? Claro no que sí, mira. Claro que sí, hay alternativas muy viables que están ocurriendo en distintas zonas del planeta. Eh, he mencionado el caso de, de China, que ha permitido construir soberanía tecnológica en el ámbito financiero. Yo creo que los datos crediticios son perfectamente posibles de que puedan ser declaradas infraestructura pública, gobernada por la sociedad en cada país, delimitada para ver hasta qué alcance puede ser utilizada con lógicas mercantiles y hasta qué alcance puede ser utilizada como una herramienta de transformación social. Eh, eso cada vez, creo yo, va a, a ser importante que sea normado y gobernado por la sociedad. Hay que dar esa discusión. La Directiva Europea de Datos Personales eh, ayuda en ese sentido, pero parece que ahí el componente de datos crediticios personales ha quedado un poquito suelta Hay que avanzar en esa dirección y creo que hay los fundamentos para hacerlo pronto. Otra experiencia positiva es la del gobierno de la India, que desarrolló una interfaz única de interacción, de, de enlace y de interoperabilidad dentro del de gobierno de la India, exigiendo que los operadores de tarjetas de crédito como Visa y Mastercard tengan eh, depósito local del acopio de la información crediticia y, y, de, y de transaccionalidad en el territorio de la India. Eh, por lo pronto es una medida eh, simplemente de albergar la información con fines de investigación, etcétera, pero que puede ser potenciado para desarrollar herramientas eh, de desarrollo a, a partir de aquello. Así que hay una experiencia ahí también en la India que puede ser emulada, que puede ser eh, adaptada a la realidad eh, de los países del sur de Europa. Me parece que en Europa el marco para poder avanzar está en la directiva de datos eh, y a partir de ahí se puede eh, avanzar muchísimo. Evidentemente los tratados de, de comercio que incluyen comercio electrónico, libre flujo de datos y, y este tipo de cosas son una amenaza a la construcción de soberanía tecnológica, pero se puede eh, realizar utilizando otros argumentos como pues la intimidad, los datos personales, eh, y eh, otros de infraestructura pública esencial que eh, se pueden eh, apalancar, ¿no? Eh, en el Ecuador, en América del Sur, en América Latina, la discusión no ha avanzado mucho, a pesar de que la práctica está operando, eh, la entrada debería ser con el argumento de interoperabilidad de, desde el user experience, desde la, el servicio al ciudadano, para que iniciativas privadas de dinero móvil, de dinero electrónico, que sí existen en nuestra región, puedan pues eh, seguramente replicar la figura de una cámara de compensación como es el Next Union en eh, la China, ¿no? El eh, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos ha abierto toda una línea de investigación alrededor de estos temas, eh, incluso llamándolo FinTech. Yo creo que hay que plantear un Left FinTech, que estaba parte de mi... De mi eh, perfil de, de redes sociales hasta hace poco, eh, que esté más abocado a la garantía de los derechos humanos eh, y a las posibilidades de desarrollo para, para nuestras comunidades. Otra de las preguntas que te quería hacer Andrés, es ahora que encima las mencionas, es sobre las fintech. ¿De qué manera eh, España es uno de los países donde este mercado más está creciendo, el mercado de las fintech, donde se están dando buena parte de los bancos, como el Banco BVA o el Banco Sabadell, están llevando a cabo muchas iniciativas y comprando muchas startups de fintech, ¿qué relación tiene la, la crisis que aún no hemos terminado de pasar, esta crisis que sigue en auge, encima después de la época del de, momento del coronavirus, donde se nos va a pedir pagar la factura en algún momento, y aquí aparecen las fintech, ¿no? Es como una, una nueva vuelta de tuerca, de antiguas lógicas, ¿cómo interactúan estas dinámicas? Yo creo que le va a interesar bastante al público de aquí. Sí, mira, el tema de, de las fintech como un mecanismo de eh, financiarización plus, por ponerlo de una manera, eh, de seguir eh, convirtiendo en activos eh, financieros las relaciones humanas, las relaciones sociales, eh, es, eh, creo yo, tanto un peligro como una oportunidad. ¿no? Un peligro porque eh, eh, si bien hay muchas veces iniciativas de jóvenes innovadores, de personas que quieren dar soluciones, eh, el modelo a través del cual se vienen llevando a cabo las fintech es uno claramente identificado como uno de concentración, en donde apenas una fintech eh, logra eh, superar un umbral de viabilidad, viabilidad mínima en el mercado, es adquirido, es adquirido por las grandes tecnológicas o por los grandes bancos, o por un consorcio de los dos. Hemos visto una enorme presión de las grandes tecnológicas eh, para que avancen, por ejemplo, al open banking eh, eh, eh, y, y meterse en ese segmento eh, de, de la banca, ¿no? Entonces, eh, ahí eh, creo yo que la alternativa no es ni las grandes tecnológicas ni los grandes bancos, sino un modelo mixto entre eh, la gobernanza pública, es decir, el, el rol que cumplen los estados, eh, con las iniciativas cooperativas, solidarias, cajas de ahorro, asociatividad, mutualistas, eh, para ir construyendo modelos de desarrollo y de uso de la información más vinculadas al desarrollo comunitario, eh, más vinculadas a la construcción de soberanía. Eso definitivamente sí es posible. Eh, vemos que... Hay iniciativas de redes de transaccionalidad a nivel internacional, eh, incluso algunas en el mundo de las criptomonedas, pero no que fomentan la práctica del libertinaje, sino que fomentan la asociatividad, la solidaridad. Eh, yo creo que eso sí es posible de construir y deberíamos estar abocados en esa dirección. La, creo que tenemos tiempo para una última, una última pregunta, yo creo que es interesante que nos respondas después de tu experiencia como ministro de conocimiento, después de tu experiencia en el Banco Central, después de todos estos experimentos que habéis hecho con la SAPI a nivel local en Ecuador, ¿cuál es, cuál es la previsión? Si ganáis en febrero. Claro que sí, vamos a ganar en el mes de febrero la elección de presidencial acá en nuestro país y lo que estamos haciendo es una apuesta a llevar al Ecuador al siglo XXI en condiciones de dignidad, en condiciones de soberanía tecnológica, en condiciones eh, de otorgar oportunidades de futuro para nuestro pueblo. Nosotros estamos con una agenda digital eh, eh, solidaria muy muy potente eh, que tiene que ver con construir capacidades para nuestro pueblo de comercio electrónico, de gobierno electrónico, de oportunidades de innovación, desarrollo tecnológico, de educación y las tecnologías de información, eh, etcétera, etcétera. Eh, ...que aspiramos a que pueda ser parte definitivamente del de, de, eh, ideario y la lógica de los ciudadanos. Por ejemplo, la semana pasada hemos planteado el Internet como derecho humano... Eh, ...en donde se le va a otorgar un gigabyte al mes a los ciudadanos ecuatorianos... ...por el mero hecho de ser ciudadano ecuatoriano, de forma gratuita. Eh, esto ha generado todo un debate en la sociedad ecuatoriana. Les damos la bienvenida a ese debate... Eh, pero creemos que es efectivamente eh, una oportunidad para empezar a concebir al eh, acceso a la información, a la comunicación a la tecnología como un derecho humano. Ya con el debate iniciado eh, se profundizará con el rol de las grandes tecnológicas, el rol de los proveedores públicos de telecomunicaciones y otros aspectos que son importantes para eh, que nuestra sociedad vaya también apropiándose. Sobre el sentido común de lo que implica la soberanía tecnológica. Pues muchas gracias, Andrés. Eh, no te vamos a robar más tiempo. Eh, ha sido un placer escucharte, que nos, que nos cuentes todo tu conocimiento y toda tu experiencia en estos ámbitos. Y nada, eh, solo desearte mucha suerte en, en febrero. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Sekaits. Un saludo y agradecimiento también a las intérpretes que nos han apoyado. Eh, y un saludo también a la próxima ponente, eh, mi amiga Daniela Gabor, a quien admiro muchísimo, ¿no? Eh, un abrazo y muchísimas gracias. Suerte en, el, en febrero, compañero. Gracias, Daniela. Vamos a vencer. We are with uh, Daniela Gabor. Is... Professor of Economics and, micro, and Microfinance and, and macrofinance in Bristol. She's the founder of the critical macrofinance and she's one of the leading scholars on the political economy of, of finance. Daniela is going, to, is going to tell us a bit more about uh, her recent work. Uh, it's about very interesting papers about digital financializations, how the digital technologies interact with finance Uh, to in some way continue extracting value, continue uh, commodifying a lot, the, a lot of the market in, in the global south. And she recently published a, a very interesting paper called the Wall Street consensus. It's like an update of the Washington consensus. And uh, she, she did a very interesting uh, she did a very interesting research about the role of uh, public private uh, partnerships that here in Spain we have uh, we have seen very recent with the next generation phone so daniela uh, you have the microphone and we will prepare some questions for you later bueno, buenas tardes uh, y muchas gracias por la invitación um, me gustaría seguir hablando en español pero desgraciadamente mi español no es tan bueno como para eh, explicar todas las cosas que, que quiero eh, contar así que con su permiso y uh, agradeciendo a la, a la traducción eh, voy a compartir mi screen y me voy a pasar a inglés. Eh, a ver, ¿cuál era? Un segundito perdón. Entonces, uh, I want to talk to you today about um, what I think is a, a really interesting new, new paradigm uh, for the Global South. Uh, it's a paradigm that I call the Wall Street consensus, and it rethinks the, the logic of the Washington consensus. And we know about the Washington consensus here in the Global North, as we know in the Global South. Uh, the Washington Consensus introduced in the 1980s with uh, the, new, the turn to neoliberalism uh, sort of promoted by uh, Margaret Thatcher or by Ronald Reagan. Uh, promoted, so the Washington cons Consensus uh, promoted this idea that we need to take the state as much as possible out, out of the economy. We need to privatize our economies, we need to liberalize our economies and we need Uh, our central banks to focus only on targeting inflation, on keeping inflation low, uh, to stop printing money uh, for populist politicians. And if we do these three things, if we privatize, if we liberalize and if we stabilize, then uh, the market would provide optimal outcomes and uh, it would work much better than the previous sort of Keynesian state-led approaches to keep us uh, well, employed and uh, uh, happy. So this Washington consensus is quite discredited. It has been discredited uh, because it hasn't delivered uh, on its promises. Uh, even President, President uh, Macron of France, who is not viewed as a, as a radical uh, left-winger, has recently Uh, rejected the, the Washington Consensus, uh, arguing that uh, this, private, this push for privatization, this push for um, uh, liberalization has given us more financialized economies where a lot of, uh, of profit accumulation is sort of redistributed from citizens and from the poor to the financial system. Uh, and this has had very uh, important consequences for Europe, he argued. Uh, and not only for Europe but uh, also for the global south. Uh, it has increased inequality, it has brought us a, a lot of political pressures on the side of more authoritarian sort of uh, extreme right-wing parties and it has brought us the climate crisis. So the the idea is that we are all sort of living be behind this Washington consensus and we are moving forward with a new paradigm. And this new paradigm, I would like, uh, I, I describe it as the Wall Street consensus. And what I want to tell you today is a story of how this Wall Street consensus continues with the logic of the Washington consensus of privatization, but it does it in much more subtle ways, um, this uh, logic of privatization. And it, uh, it relies on digital financialization or on digital surveillance architectures in order to um, to to, to uh, enforce uh, its accumulation regime. And I want to start by by showing you a video. Let's see if it's possible. I've, I've done this before. Uh, it usually works. This is a video from the from the world bank that sort of captures the way in which this new wall street consensus makes promises and involves the the private financial system and this is the the critical anchor of this wall street consensus is to say well uh, we can achieve the sustainable development goals in the global south uh, if we involve uh, private finance particularly uh, investors from the global north As partners, we create partnerships between governments in the global north, governments in the global south, and private financial institutions in order to close funding gaps. We can fund health, we can fund education, we can fund anything if these partnerships are well organized uh, and uh, and work. And let me show. Let Let's see if we can uh, uh, show the, how the World Bank thinks about these partnerships. Philanthropy and some others. So we're short. About $3 trillion a year short. Seems like a really big problem. Developing countries are a $12 trillion market opportunity. Opportunities in everything, actually. A challenge. Just found your opportunity. So, besides investors, who would it help? These people to live a healthy life. This man, a good Danila, you have to, to activate the audio. The World Bank Group and other development banks have the expertise to help private finance tap into developing markets, not just invest in infrastructure but in people. We call it maximizing finance for development. A little wonky, we know. And while developing countries are doing their part, not going to be enough. That's why we need to rethink financing development. So this little one has to help a life. And this woman can disrupt an industry with her product idea. And this youth, her big idea can change the world. In the end, we get strong markets Oh, uh, can you hear me? Yeah, we can yeah. hear you. okay. The quality of the audio wasn't ideal, so probably the people uh, didn't hear it very well. So maybe you can explain it or not. But uh, okay. Helpful. So uh, let me. Uh, if if you couldn't hear, let me remind you what this video did. It it is a video that promotes the World Bank's maximizing finance for development agenda. The, uh, this says uh, we are in in the in the world we have uh, a lot of trillions of US dollars managed by institutional investors like pension funds and insurance companies and by asset managers like BlackRock or, or, or bond managers. The, these trillions of US dollars could be directed towards uh, investments in the sustainable development goals in the global south, right? And it it is a video that, in a sense, it's a it's a marketing campaign of the World Bank for global institutional investors or for global private investors, to, uh, to start taking seriously the possibility of moving some of the those trillions into um, uh, development uh, uh, projects in the global south. And this is I I uh, uh, will argue. Uh, of course, we can we can see first ask where do, do these trillions of US dollars come from? And you see here uh, in this uh, graph that I'm showing you that a lot of the growth in institutional uh, uh, investment assets and in asset managers um, uh, comes from mostly countries in the global north and they are the flip side, if you want, of uh, the fact that we are moving away in the global north from uh, a, ensuring ourselves or providing ourselves uh, with uh, solutions for future uncertainties like uh, uh, our health um, problems uh, for the future or our education we are moving towards saving through the market instead of saving through the state right we used to rely on the state to give us a good pension we used to re rely on the state to give us a good uh, uh, access to public health we don't do that so much of that anymore what we do is we save through insurance companies which save through private pension funds or public pension funds and we hope to draw on these in the future in order to be able to take care of our health or to take care of our old age and because we we're doing so more and more in the global north we are basically giving a lot of our of our savings to, to asset managers and institutional investors. And these now need to uh, buy or need to invest our, our savings in a way that generates some uh, revenue for them uh, and in a way that somehow allows them to be able to uh, meet the promises that they make to us uh, in the future. So we are looking in a sense at, a, at the, the, the, the consequences of a political decision in countries in the global north to change the social contract with citizens away from a direct social contract that says I'm going to take care of you, you pay me taxes, I'm going to take care of you in the future. We are moving to a social contract where the state says you save through uh, private insurance companies and through private pension funds and they will compensate you in the future and the, the consequence of these political choices that we've made for the last 20 to 30 years in high income countries are becoming more and more evident uh, in uh, and and more and more powerful politically uh, in in development discourses and we, we can discuss not only in in the way in changing the way in which the the state operates in the global south but also changing the way in which we citizens in the global north have access to public services and Let me explain why I'm saying that this is a, a, a, it has important consequences. Because if the development question uh, is how do I sell development to institutional investors, right? How do I guide these trillions of U.S. dollars into development projects in the in the global south? Then. Uh, this becomes a question of producing investable asset classes producing bonds or projects that that investors can buy and hold and that generate a steady cash flow right so the in the wall street consensus the development challenge uh, becomes how do i produce investable asset classes how do i attract uh, institutional investors with long-term horizons and deep pools of capital And the idea that uh, development uh, efforts should be now directed towards constructing development asset classes is not simply about sort of financializing our economies, about commodifying or, or um, privatizing public goods. It is also about reimagining the role of the state, right? And uh, what the state has to do in this scenario, it has to de risk investment invest investments in development asset classes in other words the state has uh, says look uh, our problem is that in order to attract these institutional investors they have specific mandates like my pension fund has a specific mandate it has to have a certain risk return profile i i need to make sure that the development projects like ed education or health or anything else Uh, these development projects have the kind of risk return profile that uh, institutional investors would like. And let me give you an example to make that more obvious. Uh, think about the discussions that we've had about a Green New Deal uh, state over the last five years in Europe and in the US. And the idea of a Green New Deal state is to say, well, the state takes massive public investments in green public infrastructure, right? Uh, citizens can access this uh, green public infrastructure and here I'm, I'm referring to transport, here I'm referring to green schools, I'm referring to hospitals, I'm referring to a range of physical and social infrastructure that the state could publicly and massively invest in. And the idea is within this Green New Deal, uh, uh, uh, and very important, this is very different from the European Green Deal, The idea is that the state undertakes massive projects of public investment that uh, generate green public infrastructure and green industries. Citizens can access this green public infrastructure either free of cost because it's a human right or at very affordable rates. And global finance is not directly involved in producing or financing these uh, uh, sort of green public uh, investments except to the extent that the state issues uh, government bonds or issues uh, green bonds and borrows from public investors. But there is nothing specifically, uh, sort of uh, deeply. there is no deep involvement of investors there. In the de-risking state, in the paradigm that this Wall Street consensus proposes and that is already very powerful in the global south and it's also uh, becoming quite important in the global north, the state plays a completely different role. First, com we, what we are seeing is commodified infrastructure. And when I talk about commodified infrastructure, uh, I refer to public-private pri public partnerships, which are contracts through which the state assigns uh, the, the, the construction and delivery of uh, public uh, services to a private company or to a private operator. Right? So, for example, a PPP in, um, let's say, uh, in a in a highway means that the private operator of the PPP can uh, impose tolls. It can it can impose user fees, uh, and if these user fees are not enough to generate steady cash flows, then the state steps in and compensates or ma matches the difference between what the uh, operator expected to receive and forecasted to receive in the PPP contract and what users are going to pay. And this is not only about uh, uh, infrastructure, but we see uh, examples in, in, in the sort of um, uh, literature on Uh, the Wall Street consensus or on, on this idea of maximizing fi uh, finance for development, we see, we see examples of, of many types of infrastructure that uh, is going to be, that the division is, is going to be constructed, financed and operated under PPP terms. So you have commodified infrastructure where citizens have to pay user fees. Uh, the state recognizes that there are difficulties in, in uh, sort of this uh, quasi privatization of a, a broad range of public services so it might resort to cash, trust, cash transfers or to universal basic income and where this is not enough where this this is not enough in order to generate the steady cash flows that global finance expects to, to get if it, it is to invest in these PPPs then the state steps in and tops up the user fees uh, The, to the level agreed, pre-agreed in contracts. And there are many examples of this. Uh, the, the fact that the state assumes demand risk uh, in these um, kind of uh, scenarios. What is the role of global finance here? Well, global finance can invest directly in infrastructure. It can become a partner in public-private partnerships. And for example, the French uh, uh, asset manager Meridian. Does so not only in in Spanish infrastructure, but also in lots of infrastructure projects in the global south. It's basically one of the it's part of a consortium that operates uh, this uh, PPP in hospitals or in in roads, in in in schools, in student accommodation, uh, <clears throat> and what uh, global finance wants. If if it doesn't invest directly, if it's not directly a private operator, then it would buy the um, bonds that are issued by the companies who are operating the PPP, right? So there can be direct or indirect participation. The important thing is that within this scheme, we have a, a public services becoming an asset class for uh, institutional investors and the state uh, is no longer a direct provider of uh, public goods. The state becomes an agent that uses fiscal resources in order to de-risk to make sure that it risk-proofs uh, the uh, investments made by, by institutional investors in these PPP infrastructures. And here the question of digital sovereignty or digital financialization becomes important, right? Because you could say, well, this is a project of financializing Uh, parts of social life that has have not been financialized before, because it basically invites uh, private financial actors to become direct or indirect uh, stakeholders in the provision of public goods. But uh, but uh, and and of course the challenge here is how to ensure for, for private investors, particularly for financial investors, the question is how do I make sure that I'm going to be paid every month, that there is a significant cash flow. And in order to make sure that uh, you, can, you get paid every month, The turn towards digital capitalism is important, and I will show you more examples in a second, because it basically allows a, a much closer monitoring and enforcing of uh, citizen pay, citizens paying user fees for this commodified infrastructure. And, and the example of, of health as an asset class that is run through digital means is very powerful to illustrate this. So just to uh, uh, uh, summarize, What we are seeing in the Wall Street consensus is a political project to change to the way in which the state operates and the state governs the economy. It, is, it asks it to assume more and more de-risking, right? More through both the fiscal arm, in the sense that we now have fiscal resources directed towards guaranteeing the profits of PPP operators and their investors. Uh, and I list here a series of risks that are important, uh, including demand risk, political risk. For example, if wages are um, minimum wages are going to be increased when uh, our uh, our previous presenter wins the election. Penila, a bit more slowly because the, the interpreters need to follow you. So, if you okay, please go a bit more slow. Thanks. Uh, apologies to the interpreters. Um, so, uh, they, I was I was saying that uh, this world consensus is also a, a state-building project in the sense that it wants to reimagine the role of the state in governing the economy, moving away from direct investments towards de-risking. And the state is going to take on its balance sheet uh, the risks that are very uh, normal to capitalism, right? I mean, capitalists know that sometimes demand for goods goes up, sometimes demand for goods good goes down. Uh, but in PPP contracts that are very important in order to commodify public services, when demand for good goes, up, goes down, when users don't pay uh, as expected, the state st steps in and compensates uh, private capitalists. When uh, political risks materialize, the state uh, pays for it. Uh, I was saying uh, that if uh, or when uh, our previous speaker wins elections in, in Ecuador, and he decides with his government to increase minimum wages any ppp contract that ecuador has signed with private investors will require the state of ecuador to compensate these investors for for having to pay higher minimum wages right this is uh, uh, minimum wages uh, increases are viewed as a political risk for which the private operator will seek compensation from Uh, the, the state, and of course, that already brings to mind the the, the sort of uh, very important implications of of the way in which these contracts that we know very little about are tying the hands of states in order to prevent them from adopting uh, new rules and regulations, particularly with climate. And there is a long story to tell here about how uh, the climate crisis is going to sort of articulate with this Wall Street consensus in the future, because the climate crisis will materialize in demand risks, right? So if, for example, we have COVID-19 could be viewed as an extreme climate event, the fact that people cannot use highways or the fact that people cannot um, use uh, private schools and they don't generate enough revenue for PPP operators, means that the state will have to pay anyways from fiscal resources. That's a very important point, is that this project of derisking is a strategic response of the private financial system to the growing climate crisis. Is making sure that they are risk-proofing their balance sheets by uh, making the state pay for it. There is also a story to tell about uh, the role of the central bank here. I don't want to bore you with it, but the central bank also assumes certain risks. It takes its own balance sheet in order to uh, um, make development uh, assets more attractive for institutional investors. And I wanted to give you an example. I was, I was looking at uh, Uruguay this morning because uh, I'm, I used to live in Latin America uh, for a while and we always thought uh, um, of Uruguay as a sort of um, left-wing paradise after we got disappointed with Nicaragua and with Venezuela and then I discovered that Ur Uruguay during uh, the uh, administrations of um, uh, the, the sort of progressive administrations had also used PPPs quite significantly right uh, and uh, I think if we look at the example of Uruguay we have uh, here what would be a left-wing take or a progressive take on how to do PPPs and I wanted to show you What, why even the way in which Uruguay designed its PPP laws tells us a lot about the dangers of relying on PPPs for uh, delivering uh, public services. And here, the Uruguay, uh, Uruguayan PPP law says uh, that the, the, the state cannot pay directly and indirectly through these de-risking measures, it cannot pay more than 7% of GDP to private operators. It cannot make fiscal transfers larger than 7% uh, from um, the, the year previous to the signing of the contract. And uh, yearly payments, uh, I assume, to any private operator cannot go about 0.5% of, of GDP. So that's a way of trying to minimize the, the, the fiscal costs of the risking that we have in this logic of the Wall Street consensus that says you have to attract private finance by, by uh, taking some of the risks away. Uh, also, there is a system for being accountable for uh, signing PPP contracts, which incidentally, the Fernandez government in Argentina is, is seeking to implement. That is to say, if you want to sign a large PPP uh, contract for a, a mega infrastructure project, you have to go to the parliament with it and tell the parliament what are you committing to pay, what risks are you committing to cover within the framework. Also, uh, the uh, PPP um, laws in Uruguay tell us about what is the, the sort of uh, line, where is the, the, the line drawn between what uh, the state can give to the private sector uh, to provide in terms of public services and what it won't. And here we have examples uh, where uh, the Uruguayan legislation does not allow for the uh, delivery of educational services. So you can build a school, but you cannot run it and you cannot tell the teachers what to teach. Uh, you cannot deliver uh, health services, although I understand that this is changing recently with a new uh, right-wing government and you cannot run rehabilitation programs in prisons, but the rest, lots of different things, even social housing can be organized through uh, PPPs. Now, where is the, the digital story in here? And I'm going to try to, to finish soon. The digital story is that um, we are seeing now the Wall Street consensus increasingly overlapping with a turn towards fintech and with a turn towards what uh, Shujana Zubhoff calls surveillance capitalism. And I'm giving you here, I try to find examples from Latin America, but I think uh, the examples from Africa are, are more interesting in the sense that there is less political resistance for experimenting with with digital technologies in countries in, in Africa, uh, And there is more willingness. I mean, I don't know what is the combination of political resistance and, and political willingness. But what we see in, um, in uh, various African countries, and here I'm giving you the example of the Discovery Bank in South Africa and Farm Access Foundation in uh, Kenya, is how health is becoming a digital asset class for institutional investors to, to, to look at. And in the example of South Africa, Discovery is a bank that, or is a financial conglomerate that sells car insurance. It, it provides uh, digital services for uh, uh, medical aid and for medical coverage together with life insurance, right? So in a sense, it creates an integrated value chain Through which uh, you can access private health, and through which you can you can direct some of your savings towards uh, private health. In contrast, um, or uh, per perhaps even more interesting, farm access um, works on both the supply side and the demand side of uh, healthcare. On the supply side, it provides financing to small-scale uh, small uh, private health uh, operators in, in various uh, countries including Kenya and, and Tanzania and Nigeria. And on the, the demand side, it provides a healthcare app called MTBA. Uh, where uh, users can save for medical care, where they can pay and manage their insurance policies. So in a sense, it is a, the, the digital uh, um, world is being sort of uh, uh, drawn into creating asset classes for institutional investors. And here is a, um, a, the MTIBA platform for he healthcare I think it's quite interesting. Let me see if I can show you the video that uh, explains how MTIBA works, because I think it's a, it's, a, it's a really interesting example of how uh, uh, surveillance capitalism is being used in order to produce asset classes. Uh, let me see here. Oh. Hmm. I think, no. Uh, can you tell me if the sound works? It's working fine, yeah, yeah, yeah, you can go through Oh, wait, but you but cannot, cannot see it, right? We cannot see it now. Uh, okay, so what am I supposed, what am I doing wrong? And now we cannot hear. Hello? Um, no, we you are not heard. Heard. We are not hearing now. It's okay. I'm I'm going Can yes. you hear me now? Yeah. wait a second. Yeah, now it's correct. Daniela, you can continue. So let yeah. me show Can you can you hear me now? Yes. Perfect. I'm trying to share the screen but it doesn't want to. Um no. Okay, never mind. Uh So, Amtiba is a health financing technology uh, that that uh, technology platform for consumers, insurance, healthcare providers and governments. And it provides a sort of a health system integrator that uh, brings together the provider, the, the private providers of healthcare and citizens in order to generate at the end a health as an uh, asset class. And let me see if I can go back. You have I'm to play the video you have there. And that's Yeah, good. I mean, it, it's not working. So what I'm going to do is I'm going to just uh, go back to the slides. Um, okay, so... Um, fine. Fine. So what what this example of Antiba shows... and there are several... Can you see my, my screen now? Uh, I don't know if you can see my screen. Can you see my screen? Yes. So what this example of, of uh, Antiba shows uh, is how we are moving, we are integrating digital financialization with this uh, Wall Street consensus push for creating uh, development asset classes out of public services. The logic here is that all data is credit data in the sense that the, the uh, uh, digital footprint of any smartphone user can, can be used in order to create a credit profile that will allow uh, uh, financial companies to think, to create a sort of image of the uh, credit worthiness of the borrower and then create credit for them. The turn to digital also creates or generates more predictability in cash flows. And as I uh, uh, described earlier, the logic of creating uh, investable asset classes in order to uh, advance uh, progress towards the sustainable development goals is a logic of ensuring in, uh, investors or promising investors predictable cash flows. It also allows for complex financial instruments because there will be a lot of securitization, which is the bundling of the different loans that these Mtiba uh, users, for example, uh, have in order to, th they will be bundled together and then there will be new financial products created that allow um, uh, investors with different risk profiles to buy them. And finally, uh, we also see the emergence of a digital state, that is, uh, we are seeing that the state is increasingly turning towards uh, seeing its citizens or approaching its citizens through digital means, for example, digitalizing your uh, health records or digitalizing your social security records. And that is useful not only for the state to know you better and to provide you with better public services, but it is also helpful in order to risk-proof private investors, right? Because it the digital state can redirect or can channel its digital knowledge of, of, of citizens uh, into, uh, for example, uh, the um, uh, knowledge or... Um, Uh, daily operations of PPP op, uh, providers who rely very much on knowing wh wh where their customers are and getting more and more customers. Because the logic is also not only that you want to have predictable cash flows, but you want to be able to incre increase your cash flows. And I will finish with this. Uh, what we are seeing in this idea of uh, creating partnerships with uh, uh, private finance in order to Uh, improve our ability to uh, uh, construct and deliver uh, public, public services, we are seeing a privatization of public goods that is increasingly uh, mediated through surveillance capitalism, through our uh, presence in digital spaces. And what this does is it creates new mechanisms of profit transfers from the poor and the citizens who are contributing with their taxes towards uh, the fiscal resources of the state to the rich. So we are seeing different mechanisms of uh, risk transfers from us, from citizens uh, to, uh, to, to the financial system and to the owners of uh, the financial institutions uh, behind. And uh, I think what is important to, to to consider now is what are the mechanisms for accountability and resistance to this political project. This is a political project that of uh, risk-proofing financial capitalism from both inequality fr and uh, from the climate crisis. How do we make it more accountable, and uh, and how do we fight against it? And these are not simple questions, but uh, Uh, these are questions that we need to think of once we have a, a proper diagnosis of where we are now politically at this moment. And I'm going to stop here. Thank you for listening. Thanks, Daniela. Uh, it's quite interesting. Quite so, Sometimes it's not very easy to follow for the people, so we will, we will love now to bring it to to Spain because we've seen uh, a very, very big campaign in favor of PPPs in Spain, uh, specifically driven by uh, big telcos companies, financial capitals. We've seen the business enterprises like COE. We've seen a lot of uh, alliances with big four to eliminate the bureaucracy, uh, to canalize this money. And we've started to see some investments from Iberdrola to the To the to valencia for example like uh, 500 millions so uh, we would like you to to reflect about this situation these ppps not just in the north not just in the context of a, a climate crisis but a health crisis that now is a social political and economical crisis uh and also because i mean you you read and you deconstruct the financial times every morning i'm sure you saw the uh, the The, the article yesterday that <laughs> Iberdrola and Telefónica will end up receiving <laughs> all the cash. So uh, we would love to to ask you about this. Um, okay, um, let's see. Vamos a ver si puedo contestar en español. Um, entonces. Eh... Alguien me preguntó hoy en la mañana cómo se va a terminar eh, la época del dinero público porque parece que en Europa estamos viviendo eh, en un periodo donde el dinero público se ha vuelto mucho más importante en el sentido de que los gobiernos han empezado a, a gastar uh, mucho más. Eh, el Banco Central Europeo está comprando los bonos de, de tesoro. Um, uh, en contraste a, al 2010-2011, do, donde los alemanes no estaban muy de acuerdo y, a, y pusieron muchos, muchos uh, obstáculos. Eh, entonces, es cierto que estamos viviendo en un periodo donde eh, el, el gasto público ha, ha incrementado muy significativamente, pero hay que preguntar eh, en qué se usa ese dinero público. ¿Dónde va? Y eh, la lógica del consenso de Wall Street que estaba um, eh, presentando es que el, el gasto público va para el sector privado sin un una esquema, una estrategia de planificación que diga queremos eh, tener una estrategia muy clara de cómo, eh, eh, por ejemplo, hacer eh, la economía más verde o low carbon, reducir el... Um, el carbon footprint, uh, sino es una en, en, de alguna forma es un, es un proyecto de eh, bajar los riesgos que el capitalismo crea para los capitalistas. Yo creo que en ese estamos y el proyecto de empujar ese eh, public-private partnerships, como, no sé cómo se llaman ex exactamente en, en español, son APPs, ¿no? Acuerdos público-privados. Eso, es el acuerdo público-privado, esos APPs. Esos APP son, uh, vienen de, de la época de Margaret Thatcher uh, y son una forma de privatizar indirectamente el, eh, los servicios públicos o, o la, la, um, la inversión pública uh, bajo una lógica de, de austeridad. ¿no? Porque le, de, el punto de partida de cualquier APP es que el gobierno dice no tenemos suficientes recursos públicos no tenemos suficiente espacio fiscal para hacer inversión pública, entonces lo que vamos a hacer es pedirle al sector privado que haga esas inversiones y vamos a hacer un acuerdo para asumir algunos riesgos, porque por cierto, eh, hay más riesgos en eh, infraestructura pública que en otros espacios. Entonces, eh, ese, ese, eh, ese, esa estrategia de gobernar eh, el espacio de infraestructura Um, ha sido, bueno, hay, hay mucha, ha, ha, han, han habido muchas críticas, hay reportes de European Court of Auditors que dicen que es una forma mucho menos eficiente de gastar dinero público porque al final es mucho más cara de lo que se, de que, eh, se asume al principio, eh, eh, crea problemas de inegalidades de acceso mucho más serias, tiene problemas de, de corrupción, hay una lista larguísima de todos los problemas que traen los PPPs pero aún así, o los APPs, pero aún así estamos viendo un, un, una vuelta a los APPs, eso en España, por ejemplo, pero en, en varios otros países europeos he, he visto esa vuelta a los APPs, uh, porque uh, esos APPs son una salida para los gobiernos del problema ideológico de la austeridad, donde vos tenés discursos de austeridad muy fuertes, donde no hay una... Eh, ...disposición política de cambiar eh, la relación entre el Banco Central... Y ...el Ministerio de Finanzas y uh, que, eh, hacer un Estado más, más grande... ...pero un Estado que es capaz de organizar eh, la economía... ...y eso, eso hay que reconocer que no tenemos eh, muchos Estados capaces... ...de organizar la economía para una transición climática, por ejemplo... ...y creo que la crisis de COVID ha mostrado eso muy bien... ...que necesitamos capacidad institucional adentro del Estado... Desde la izquierda, si queremos seguir con un proyecto de estado grande. Pero entonces, dentro de la ideología de austeridad, eh, la, las, las APP son una salida porque permiten a gobiernos eh, prometer a, a sus votantes proyectos de, infra, de inversión e infraestructura grande. Que prometen no tener que pagar por esos, pero al final van a tener, nosotros vamos a tener que pagar, pagar como ciudadanos. Esos son proyectos para mí de privatización, el, privatizar el espacio público y social de una forma mucho más agresiva. Y son proyectos que todos los auditores europeos han dicho que son mucho menos eficientes y crean mucho más gastos para, uh, uh, para el sector público y que no deberíamos usarlo. Un reporte del Senado francés lo han llamado uh, budgetary time bombs, bombas. Eh, eh, no sé, bombas fiscales, digamos, así se describen, así, así los ve el Senado francés. Entonces no es, no es que solo la izquierda eh, radical o la izquierda académica como yo está denunciando los APPs, está, eh, los expertos lo, eh, que están mirando o a sea, los APPs están reconociendo que eh, crean bombas fiscales, el Fondo Monetario Internacional reconoce lo mismo, pero los APPs son un... Eh, Compromiso político que a veces incluso la izquierda está haciendo con los discursos ideológicos y la posición ideológica de la austeridad. Eso, eso diría yo. Eh, eh, no van a resolver ni la crisis eh, climática ni para mí van a mejorar eh, el acceso a salud pública. Eh, yo creo que esos son bienes públicos que deberíamos eh, construir y manejar dentro de espacios públicos y uh, si hay que enfocar energía en algo, en vez de uh, uh, asumir los riesgos del sector privado, deberíamos enfocar nuestras energías en mejorar la capacidad del sector público de, uh, público de manejarse y eso se mejora con mejor inversión, obvio, uh, obviamente. Gabriela, te vamos a hacer la última pregunta uh, y la voy a realizar en inglés. Uh, one of your main arguments on the on the paper you wrote about the Wall Street consensus was the language of the United Nations about sustainable development, how this is one of the main rhetorical arguments of the World Bank to pursue this strategy. Uh, now we are talking about progressive alternatives, but one of the main <laughs> departments of the government <laughs> that now is led by Pablo Iglesias, is called it like that, sustainable development. So uh, which is the real role of the left or apart from all the contradictions and all the problems that they are having for implementing any kind of radical alternative to these, to these partnerships, uh, in your view, which is the role that progressives, because you've been very clear But we need some alternatives. Uh, which is the road to follow? What's needed to be done? Thank you. Uh, I think it's important to recognize, and this reminds me of my experience of becoming a feminist uh, by, by basically reading feminism and by listening to, to feminists Uh, and there is a, a recognition in feminist circles that once uh, sort of mainstream institutions like the World Bank or the UN or the IMF, once they started mainstreaming gender, they emptied the concept of gender from its radical propo propositions and notions that it came with uh, from the feminists, and it it made them into sort of these empty vessels for lots of different things. Uh, it's the same with the Sustainable Development Goals and Sustainable Development in, in in general. Once they become mainstream, once you have private asset managers that can declare them, themselves social justice warriors, I have seen this. people, asset managers who run PPPs in Spain, like Meridian, at the same time, they argue that they are working towards meeting the Sustainable Development Goals, and that means increased social justice. Now, for me, an asset manager that, that, that can wave a banner or a flag of, of social justice warrior is a, is a contradiction in itself and, and something that the left needs to come to grips with. with the idea. We don't have the same sort of old you know, bankers that we can oppose because they are uh, their conservative discourse is very clearly distinguishable from progressive politics. Now we have uh, young uh, uh, sort of hipster uh, financiers who are increasingly using the language of the left in order to sort of pr promote the same kind of logic of capital accumulation and, uh, and distribution that we had in the Washington Consensus. And how do we fight that? Well, my my difficulty here is a bit uh, in goes towards the fact that I continue to be a believer in the state as the all, the, the the most effective way of political organization. I know that my, my anarchist friends always smile when I say this, but I am a macroeconomist and I, I think that I, I would prefer, I, I accept the importance of small battles, uh, uh, local battles, regional battles. I accept the, the fact that you cannot have transitions to low carbon without involving indigenous communities, without thinking about uh, climate justice. But at the same time, I know from my experience that where the left gives up fighting for the state, the right occupies the state and then our, our possibilities are always much smaller than they would be otherwise. So to me the battle for the left is how to occupy the institutions of the state in a way that makes us not only able to promise citizens and to deliver to promise citizens a better life uh, with, with less cl extreme climate events but it makes us able to deliver it and that's a very difficult question. How do you deliver on your promises from the left requires you to have a vision uh, of a, a better world but it also requires you to have the institutional and technical capacity to deliver on this vision. So politics has to go hand in hand with people like me who do technocracy from a progressive side one more or less uh, and I think that's, that's to me the struggle. Understanding your, your enemy at least in class terms and then being able to when you have when you can take over having the tools to take over here in Spain they are trying to understand it for now, but uh, I think that they are doing their best. So, Daniela, it was uh, fantastic to, to hear you. It was a very very insightful explanation. And I think that the people uh, that will listen to this, but mainly from the Spanish left, will understand better how to deal with uh, the contemporary ca capitalism. Thanks for your time. See you soon. Thank you and, and apologies to the translators for uh, my speed. Thank <laughs> you. That's And fine. thank you for your work. Bye-bye. Bye-bye.